Te conocen por John out, oh. esto no es replicado, en rimar te doy nocao, no soy rapero ranqueado. tú eres rapper de Macrao, oh. no me creo lo que no soy, más saben pa' dónde voy, yo a ti te agarro de todo sin mames. Traigo toda la actitud, tu rima palata, la taúd. me confunden con la Scoop, haces tú y se asustan no puedo sacar tema porque se me disgustan más no puedes negar que mis canciones si les gustan mi su envidia justa puta mejor tómate otra ruta querían comer tema, solo el plátano de fruta disfruta este flow que lo sé que yo ocupándome cuando mite y tú con tu rima bruta te voy a cobrar multa, la rima es mi terreno tal como veneno retumba como trueno. si no le encuentro layo un como esta esta uh. pantalla, a cualquier rapper lo callo En el rap ya tengo callo, ningún tema sale fallo El micrófono destallo, porque todos pollo los gallo Estoy pesado, bienvenidos al viento De Márquez contra ahorrao uh -huh. Por el nocaut con el lópez Yo no tengo compé, mi club es corrompe rompe, rompe, rompe, como daddy yankee Vengo representando a mi bandera de Frankie Frankie, lízate y model, lízate, No la armas, quítate o te quito con esto desde morrito, poniendo en alto Gómez Palacios y también Benito Me tiran, no me aguito repito, me tiran y no me aguito puberto no necesito un concierto, saben el flow que cargo y lo que les digo es cierto Hablas como Mamerto y Toribio, que alivio, ponte a leer un libro y entiende lo que escribo Puedo callarte en frases o en la cara te lo digo Yeah. Vengo a limpiar, me llaman banish Y saben que esto va para el maricón del es Vanish uh -huh. Hablas de dos de cara, en el tema entras tú Hablándome de barrio, pendejo y un beso fía. Quería respuesta a Te callo con diez te no tengo a nombre de tren